vídeo rápido con tres noticias relacionadas con el barcelona empezamos por leo messi Eder sarabia el segundo de Quique Satien en el barcelona cuando era entrenador fue entrevistado por el larguero en un reportaje de movistar el ex técnico culé aseguró que no quiere hablar de messi su mano derecha reveló que tras vencer 2-8 al bayern en los cuartos de final de la champions league 2020 la situación del barcelona comenzó a deteriorarse no solo con el 10 sino en general tras la brutal derrota de los culés ante el bayern en la champions league y que fue removido de su Cargo lo que significó para Eder Sarabia el principio del fin. Sarabia habló en el programa El Larguero de la Cadena Ser y recordó, hizo referencia a las últimas palabras que dedicó Satien al argentino. De Messi prefiero no hablar, palabras dichas en un reportaje para Movistar. Eder comentó: la relación con Messi no salió como nos había gustado, ya no solo con Leo, en general. Todo acabó con el 2-8 del Bayern. Sin embargo, Eder Sarabia cree que el tiempo en el banquillo culé fue positivo para Satien. Esa voz pasada, yo me quedo con su reflexión final de lo feliz que ha sido, sé que Setién se siente orgulloso de haber entrenado a esos jugadores el ex segundo de Setién dejó claro que eso no es lo que piensa el técnico y que lo que piensa es algo totalmente distinto ya que siempre ha reconocido lo mucho que aprendió en el Camp Nou, al final para el documental de Setién, él era el que quería decir lo que quería yo dije un poco lo que pensaba de aquellos todos aprendimos yo no me arrepiento de nada, soy la persona más feliz de haber estado en el Barça porque aprendí un una barbaridad concluyó por tanto Eder Sarabia que también se pronuncia sobre esa tormentosa relación entre el cuerpo técnico en su día del Barça y el propio Leo Messi vamos a hablar ahora de Antoine Griezmann actual a un jugador del Barcelona cedido en el Atlético pero que hay un acuerdo ya inminente para el traspaso definitivo del jugador francés vamos con los detalles no hay novedad con griezmann todo sigue igual y esperemos que juegue a partir del minuto 60 que es lo que queremos si se está negociando con el barça siempre en el fútbol se está negociando así aludía enrique cerezo presidente del atlético de madrid el culebrón de moda al de Antoine griezmann titular frente al brujas en champions league el ariete galo no tuvo su mejor noche como en aquella final de ucl en milán griezmann erró desde los 11 metros con la presencia de los colchoneros en la base final de la liga de campeones con tres puntos de nueve posibles no obstante el ariete entra de lleno en los planes de digo simeone que quiere terminar cuanto antes con todo el ruido alrededor de la operación un fichaje el de griezmann al atlético que le costará mucho menos a los rojiblancos de lo esperado tal y como apunta mundo deportivo catalanes y madrileños están cerca de cerrar un acuerdo por 20 millones de euros más 2 millones de euros por concepto de variable una rebaja de 45% sobre el precio original si el Atlético cumple con los bonus que son fáciles de cumplir. De esta manera terminará un culebrón que se ha alargado demasiado en el tiempo y ha perjudicado las tres partes. A menos de 50 días para el inicio del Mundial, Griezmann se asegura minutos mientras que el Cholo Simeone podrá contar con su mejor jugador. Por su parte, el Barça se olvida del monstruoso salario del Galo y consigue algo de recaudo para sus arcas económicas. Por tanto, Griezmann, que sería jugador ya del Atlético por una cantidad de ...unos 20 millones de euros... Ya para acabar, vamos a hablar del futuro de Gerard Piqué. Cuestionado por la cadena ser el técnico de Andorra, el vasco Eder Sarabia ha reconocido que no tendría problema alguno en abrirle la puerta de su equipo a Gerard Piqué. El actual jugador del FC Barcelona es el máximo accionista del cuadro del Principado. Fichar a Piqué con los ojos cerrados. Lo hemos visto en Champions y el otro día en Mallorca. Está jugando un poco menos, pero todavía tiene unos años en la élite. El Andorra cada día está más cerca en la élite. Ojalá siga muchos años en el Barça, pero si sí quiere retirarse con nosotros eso sí a buen nivel porque ahora mismo los centrales que tengo indicó